Un joven señalado por la policía como un presunto atracador, apodado El Cacón, murió y otro resultó herido de bala, un hecho ocurrido la noche del pasado lunes en el sector Rivera de Lijaya, aquí en San Francisco de Macorís. Melvin Peña Castillo, alias Cacón, de 21 años, quien residía en el sector El Cirualillo, pereció a causa de herida por arma de fuego en región abdominal y herida por arma de fuego en glúteo derecho. Mientras que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. el nombre José Miguel García de 20 años residente en el sector San Vicente a consecuencia de herida por arma de fuego en el muslo derecho e izquierdo según diagnóstico médico de acuerdo al informe policial las heridas que ambos presentan se las ocasionaron miembros de la preventiva en momento que estos eran perseguidos luego que en compañía de dos elementos más que a bordo de un carro Sonata de color blanco despojaron de su motocicleta un hombre en la sección La Bajada Municipio La Peña en tanto, los familiares del hoyo CISO desmintieron la versión dada por la Policía Nacional. Estaba con el fallecido, con, estaba, el ajá, con Marvin, estaban estaba en mi casa. ¿Dónde estaban ustedes ahora? Está? En mi casa. ¿En qué lugar? En la Duarte. En la Duarte. Entonces bajamos de mi abuela. Mi hermana me llamó, pasó una diligencia, yo dejé a Marvin en el, allá en la Núñez y yo salí. Entonces un par minutos me llamaron. Dije que lo habían matado Iván y cómo va a ser si yo lo dejé después de minutos antes Entonces mi primo, el que está fallecido ahí, el que está inconsciente Fue a llevarlo, entonces minutos de minutos entran a tiro a la policía Que ellos estaban donde su abuela, estaban los tres juntos Este se quedó y él salió a llevarlo a su casa ahí en la, por la Cado agua Y bajando ahí mismo, le fajaron a tiro primero dijeron ellos que eran confundidos, que fue confund una confusión fueron de una vez recogieron los caquillos porque cuando se dieron cuenta búscalo aquí pues yo lo boté a las cinco y media no, a los policías porque pues mandaron cuatro de cuartel como para saber cómo estaba y querían entrar yo dije, no, ustedes no entran para allá ¿han vuelto? no en la policía y en la guardia, en el ejército nacional, no aparece un hombre más serio que el muchacho. Que ese muchacho que avalearon. Y ellos lo avalean y le tiran armas por debajo para decir que fue un enfrentamiento a, a tiro. Y eso es mucha mentira de la policía. Que la policía se ha mantenido aquí matando jóvenes, jóvenes serios. Porque ellos a los delincuentes no lo conocen. Porque viven de ellos. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.